Por el derecho a la vivienda, queremos tener la posibilidad de vivir en una vivienda digna. Grandes empresas están acaparando las pocas disponibles para convertirlas en viviendas turísticas.